a generar un cuestionario. Para hacerlo, tenemos que pensar que el cuestionario cuenta con dos espacios importantes, la portada inicial y las preguntas. Entonces, para generar la portada principal del cuestionario, hay que hacer clic en activar edición, añadir una actividad o un recurso y en Actividades cuestionario. Hay que agregar un nombre a este cuestionario y una descripción. En la descripción podemos utilizar recursos como imágenes, videos, enlaces. Todo dependerá de cómo nosotros queremos que se realice ese cuestionario. Hay que indicar todas las consideraciones necesarias para que el estudiante lo pueda llevar adelante. El tiempo con el que va a contar para hacerlo, los materiales de lectura que tiene que tener en cuenta, si hay que usar un software en algún otro dispositivo, cantidad de intentos que tiene, la calificación. En general, hay que configurar los siguientes parámetros. Temporalización. En este parámetro hay que indicar habilitar el día en el que se llevará adelante el cuestionario. Hay que habilitar el tiempo con el que contarán, si son minutos, si son, si consideramos horas. Cuando el tiempo se haya terminado, hay que configurar el envío, se realizará automáticamente. En calificación, hay que determinar la calificación para aprobar, en este caso vamos a generar 10 preguntas y con que contesten 7 correctamente estarían aprobados, cantidad de intentos que tienen permitidos. En esquema hay que determinar cuántas preguntas van por página, si una pregunta, dos, tres o 10 en este caso que había 10 preguntas juntas, es recomendable si utilizan celular cada pregunta. En comportamiento de las preguntas, establecer si queremos que sean aleatorias o tengan un orden determinado. Aconsejamos que sean aleatorias para que se acomoden de, en el caso de que haya varios intentos en distintos lugares. Retroalimentación diferida. En apariencia, si queremos imágenes o no, y los decimales en las calificaciones, vamos a dejar que no haya decimales. Y por último, restricciones extra sobre los intentos, si queremos que tenga una clave, el ingreso al formulario, y dejar en este espacio seguridad del navegador, Ventana emergente a pantalla completa con alguna seguridad de JavaScript. Bueno, finalmente, guardar cambios y regresar al curso. De esta forma hemos configurado la portada principal del cuestionario. En el siguiente video les enseñaré cómo... Agregar Preguntas.